¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Pasar las manos y poder tocar el cielo Y entonces, volverte a ver de nuevo Ni la muerte nos podrá ya separar Pasar las manos y poder tocar el cielo Cagar dos de la mano formaremos algo grande que Ocupe movimiento, espacio y tiempo algo gigante Después de cambiar toda tu vida en un instante que Lo mismo que hice hoy lo hice ayer Algo que jamás soñé Ni no sé si sea frustrante Que las cosas buenas llegan es verdad, pero es que no son constantes Yo busco cada día ser mejor de lo que hoy soy pero es que no me sale Poquitas cosas ya podrán ser como antes Recuerdo lo que me decías Que por siempre aquí estarías Y yo sé que no mentías Que no era hipocresía Los días más bonitos a tu lado Tú me comprendías Me tapabas con tu manto Te extraño Así como extraño mi pasado Te quiero No importa lo que haya pasado Sé que volverás Más pronto de lo acordado Sé que aquí estarás Como lo pactamos Sé que me recordarás como yo lo hago, alzar las manos y poder tocar el cielo, poderte ver de nuevo, que agarrados de la mano formaremos algo grande, que ocupe movimiento, espacio y tiempo algo gigante, capaz de cambiar toda tu vida en un instante, toma mi mano, Estela, que formaremos algo grande. El árbol se cae solo con el último hachazo, el vencedor es quien llegó al último asalto. Y si das lo mejor de tu interior y ni eso basta, que más da? Al menos tendrás la paz. La vida nos enseña que en la carrera lo bueno es fugaz aunque se queda, el camino se borra y se crea mientras se va caminando, pero ya no dan energías para comparar los tiempos antaños y presentes. En mi alma la entrada de este cal está grabada Entre tus brazos me elevaba por sobre el firmamento Algo estelar que al final se terminó Y créeme que lo siento pero Es lo más grande que me ha pasado En serio es mejor perder que nunca haber amado El objetivo de la vida es encontrar Y dar el máximo esfuerzo para la gloria ganar Y arañar el paraíso que se aleja cada vez más Creer por un momento que seremos inmortales Pocas cosas valen tanto Como las personas tal vez pocas pero seguro valiosas, y si esos momentos son lo más importante Juntos podríamos crear algo gigante Y trascender, y juntos ser, tan efímeros y eternos como el tiempo Algo grande, sí